Mash especial, no sé qué es esto. Um, Spice y pudina. Son palomitas. Exacto dos. ¿Quién sabe? Garbanzos. Vamos a entrar a una tienda, un video piratita. Vengas. Esta estaba cerrada ayer, aquí pude haber encontrado mi antiflu. ¿Quiere una botanita? Aquí o hasta allá? Aquí vamos a comer en el hotel o hasta allá está. Yo digo que hasta allá. Oye, he es una botanita. Bueno, como quieras. No, dime. ¿No? ¿Cómo usted? ¿Tiene hambre? Es que hasta allá depende de qué hora nos vayamos en la vida. Una es de ahí a Ay, mira. Ay, vamos a probar chorritos. Chorritos cuente, cien rupes. Chorritos. ¿No tenemos mucho dinero para pagar aquí? Sí, sí tenemos. ¿Ah, si tenemos sí, tenemos sí. Nutri-Choice A ver déjame seguir haciendo aquí más Más Special No sé qué es esto um, Spicy Pudina Son palomitas Exacto. Quién sabe Garbanzos Picaner vigilla. Mm, mira, chile y limón. Chile y limón. Y de este lado tenemos chocolates, Chocolate de caramelo, chocolates de muchos, más chocolates. Los ponen en refrigeradores porque aquí el frío está cañón. Kit Kat, Snickers, Tropicana Más jugos tres Pancha Thumbs Up Estos jugos son la onda A Mari le gustaron Happy uh Fuse -huh. Esto no lo habíamos visto esta es la coca de aquí. Entonces, op. No se sabe qué es esto mantequilla agua agua jugo este tiene tijeritas quiere algo más voy a llevar esto y un juguito para los dos sí es este, y este. 110. Y tengo el 11. Thank you. Confirmado.